Bardales, Bonilla, Bravo, Alcides, Calderón. Presente, doctor. Gracias. Alcides, Mike, Campo Rosana, Juli Torres, Miguel Carpio. Ronald Capa, Efraín Joya, Carlos Hermeño, Rosa Chirinos, Carmen Choque, Alberto Cruz, Nancy Cruzado. Buenas noches, doctor. Nancy Cruzado, presente. Gracias. Liberato Cutipa. Presente, de Cutipa. Buenas noches. Buenas noches. José Del Valle, Paula Díaz, Biondi Dorado, Caterín Rosario, Johnny Estofanero, Edson Díaz, Pedro Faustino, Emily Gamboa. Buenas noches, profesor. Presente, Emily Gamboa. Gracias. José Gomero, José Ijar, Julio Guamaní, Lisset Huanca, Marta Fuentes Guari, Freddy Javiliano, Antonio Juárez, Georgina Julca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Lidia López, Mayorson López, Yolanda Lozano. Martín Luján, Victoriano Mendoza, Fidel Mendoza, Violeta Mendoza, Mayra Mera, Walter Mesa. Presente, profesor, Walter Mesa. Gracias. Mirta Monroy, Elsa Muñoz, Doris Naval, Inés Neira, Judith Obregón. Muñoz de la Cruz, presente, profesor. Muñoz okay. de la Cruz, Elsa. Okay. Judith Obregón, presente, profesor. Ok. Julio Rivera, Frank Oyola, Milagros Pacheco. Buenas noches, doctor. Milagros Pacheco, presente. Buenas noches. Alejandra Palomino. Buenas noches. Lauro Paredes, Sumer Poma. Presente, doctor. Buenas noches, Paola Palomino. Buenas noches. Mónica Ramírez, Nancy Ramos, María Ramos, Francisco Reyes, Uber Rodríguez, Eduardo Rodríguez, Brian Rodríguez. Presente, profesor, Eduardo Rodríguez. Ok. Néstor Rojas, Juliana Romero, Kenny Rosales, Ana Rosas, Hugo Salas, Guillermo Salazar, Verónica Sánchez, Saraí Sarmiento, Alfredo Sedano, Ricardo Silva, Marta Siqueiros. Víctor Cirlopu. Buenas noches doctor. doctor. Cirlopu, Cirlopu, ¿ok? Buenas noches doctor, les saluda Luisa Verónica Sánchez García, disculpe la demora. Sánchez García, ¿ok? Sí, por sí, todo. Gracias doctor. Buenas noches, doctor, buenas noches. Y Fuentes Tenorio, David Terrones. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. señor. William Ticalcuri. Gloria Ticona, Robert Ticona, Nilton Tito. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Abdías Valerio. Presente, doctor. Gracias. Vázquez, Vega, Villano, Villasante. Presente, doctor. Gracias. Vivanco. Presidente Vivanco, presidente, profesor. Ok, gracias. Yujra. Bien, vamos a hacer el recuento de los quienes han entrado un poco tarde. Arequipa, Ambrosio, Ábalos, Bardales, Bonilla, Bravo, Calderón, Ramos, Campos, Pinto, Carhuamaca, Carpio, Miguel Ángel. Carpio presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Capa, Ronald, Coya Efraín, Carlos Elmeño, Rosa Chirinos, Carmen Choque, Alberto Cruz, Del Valle, Díaz, Dorado, Durán. Durán presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Estofanero, Faustino, Gomero, Hija Guamaní, Huanca, Guari, Jabiliano. Jabiliano presente, profesor, doctor. Disculpe. Ok. Juárez, López, López, Lozano, Luján, Mera, Presenté, Monroy. Presente, doctor, buenas noches. Mera. Mera, ok. Monroy. Presente, doctor Monroy. Disculpe okay. la demora. No se preocupe. Olivera, Oyola, Paredes, Ramírez, Ramos Nancy, María Ramos, Francisco Reyes, Uber Rodríguez, Brian Rodríguez, Néstor Rojas, Juliana Romero, Ana Rosas, Hugo Salas, Saraí Sarmiento, Alfredo Sedano, Ricardo Silva, Mirta Sequeiros, Tenorio, Gifuentes, Ticlaucuri, Ticona, Ticona, Vázquez, Vega, Villano y Yuja. Señor, disculpe, estoy buena noche, si habla Guillermo Salazar, no me he llamado profesionalista. La llamé en el primer grupo, lo llamé a Salazar Ponce Guillermo. Ya, sí, sí, no, la escuché, por favor. Ya. Ok, no usted, gracias. No se preocupe, para Guillermo. Eso, ¿quién acaba de entrar? Señorita, eh, mira, Mónica, profesor, Mónica Ramírez. Mónica Emperatriz, ok. Sí, gracias. Ok, ¿alguien más? Creo que Bonilla entró último, ¿no? Bonilla. Ya. Doctor, Calderón Ramos May, por favor, está. Buenas ya, noches. Listo. ¿Cómo está? Ya, listo, está, ya tienen asistencia. Ramos Campos. Gracias, profesor. Ok. Ramos Campos, que está la Vega y Ramos Campos. Ra, ra, Ramos Campos. María. Listo. Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos en la semana 12 a cuatro sesiones de culminar el curso. Y hoy nos toca ver, trabajar con ustedes dos instituciones conocidas, seguramente utilizadas por muchos de ustedes, que son el Pagaré y el Cheque. Bien. Culminada la sesión, tenemos la práctica calificada, ¿no? Esta práctica sí va directamente la, la nota al concepto, entonces vamos a trabajar la sesión de hoy. Bien, entonces... Listo, ya abrió la sesión, vamos a comenzar a trabajar. El padre, al igual que la letra, es un título valor, ¿no? Que con frecuente uso a nivel bancario y también a nivel por la, de uso de las personas. A diferencia de la letra, tiene una característica particular que vamos a ver hoy. Existe también el pagaré bancario que se usa ¿no? como una forma de hacer inversiones y eso lo vamos a ver en la sesión 15. Bien, ¿qué es un pagaré? De la definición de la norma encontramos que el pagaré es un título valor que se usa con frecuencia en las operaciones de crédito. ¿En qué consiste? Una persona llamada emitente se obliga a pagar a otra persona llamada beneficiario una cantidad de dinero en una fecha o fechas determinadas. ¿no? A diferencia de la letra, el pagaré puede tener eh, pagos parciales previstos. Pagos mensuales durante un periodo determinado y después, obviamente, se procede a la cancelación una vez que se ha pagado toda la deuda. ¿Qué información debe contener el pagaré para que sea válido? En principio, la denominación pagaré. Segundo, la indicación de lugar y fecha de emisión. Tercero, la promesa incondicional de pagar una cantidad de dinero o una determinable de esto. Una cantidad de dinero que se pueda determinar. El nombre de la persona, a quién o a la orden de quién se debe emitir el título valor. Un segundo, vamos a darle paso a los compañeros que están acá, aquí, Ya, ahora sí. La indicación del vencimiento único o de los vencimientos parciales. La indicación del lugar de pago y, en caso de pago con cargo a una cuenta, la forma cómo debe efectuarse esto. Y el nombre, el número de documento oficial de identidad. Y la firma del emitente, quien tiene la calidad de obligado principal. Como bien, bien indicamos, un pagaré puede tener cuotas parciales. ¿No? Estar previsto el pago por cuotas. no Ahora, ¿qué sucede? Si el deudor ha dejado de pagar una cuota parcial del pagar, el tenedor podrá optar, de acuerdo a la ley, eh, por dos posibilidades. Una es dar por vencido todas las cuotas y exigir el pago total del título de valor. Y la otra, exigir el pago de la cuota vencida. Eh, Esperando, pues, eh, que se ponga el día para regularizar la situación de pago. ¿no? Esto va a depender eh, de qué tanto se conozca el deudor. Si es una persona que ha venido cumpliendo con pagar sus cuotas de forma regular y extraordinariamente, pues, ha dejado de pagar una, se le podría, pues, invocar a que la cancele y se ponga al día, ¿no? Por otro lado, si vemos que la situación del deudor se ha deteriorado, quiere decir, pues, que no solamente ha deudado usted, sino pues se ha comprometido con muchas personas. Lo más práctico es dar por vencida todas las cuotas y exigir el pago total del valor, antes que otros nos ganen el patrimonio por puesta de mano. ¿Cuándo es exigible el pagaré? ¿Desde cuándo yo puedo iniciar alguna acción para que el deudor me pague el pagaré? Eh, en principio es exigible en la fecha de vencimiento. Ahora, como indica la ley de sociedades, para emitirlo se puede optar por las siguientes alternativas. Uno es a fecha fija, dos, a la vista, y tres, a cierto plazo de su Okay. Si es a la vista, vencerá cuando el acreedor lo presente para su cobro. Si es a fecha, fecha fija, el día de su vencimiento. Y a cierto plazo, su emisión es eh, una forma tradicional, pero llega a veces a confusión. Pues, el, la fecha de vencimiento, el siguiente pagarán será 30 días desde la fecha de la emisión. Entonces, eh, está determinado, pero hay que establecer pues, cuál es la, la, el punto de inicio O sea, son días hábiles, pero podría llegar a confusión si, el, si se si confunde el, el beneficiario, quiere cobrar, pues él saca su cuenta con días calendarios y días hábiles, etc. ¿No? Señor Mesa adelante, profesor. En caso de que, de que el pagaré ya esté, esté vencido, está por vencerse, ¿no? pero el pagador. En este caso, el, el emitente, el que el obligado estuviera queriendo pagarlo, pero después, ¿podrían llegar a un acuerdo mutuo ambas partes o tiene que sí o sí ser cobrado a la fecha exacta que no, dice? Ahí. Podría prorrogarlo. O sea, claro. puede acordar una prórroga y consignar en el mismo título valor que las partes han acordado, ¿no? eh, realizar una prórroga. Y esto es totalmente válido, pero la prórroga en este caso tendría que ser de mutuo propio, ¿no? O sea, este, con la intervención de ambos, ¿no? En forma consensual, ¿no? Y este y antes que pagar este vencido. La norma indica que incluso se podría aceptar la prórroga cuando el país está vencido. Porque ¿quién es el que lleva, digamos, el interesado en cobrar? ¿No? El beneficiario, el tenedor, el si él acepta sin mayor inconveniente que el, el título se prorrogue, no es totalmente válido. ¿no? Es válido ¿no? y no, no no hay ningún inconveniente. El, el tema es cuando el eh, beneficiario no quiere, ahí sí se ya no podría, eh, con el solo pedido del, eh, del, del obligado, prorrogar el título. Les voy a presentar a un pagaré. No sé si ustedes lo pueden ver. ¿Lo iba sí, a visualizar? Está bien pequeñita. Sí, sí profesor, sí se ve. Ah, perdón, ¿sí? Perdón. Ahora sí Ahora Excelente. Hágalo un bueno, acercamiento, profesor. Ahora Ahí, mejor. Está. Ahí. Este es un pagaré. Un pagaré con vencimiento a la vista. ¿Qué significa? Que en el momento que el banco de crédito lo muestre a su, a creer, a su deudor, se le tiene que pagar. Uh -huh. ¿Qué me dice acá? Aquí está la orden incondicional de pago. Debo, debemos y me o nos obligamos a pagar en forma incondicional y solidaria a la orden del banco de crédito la suma de importe correspondiente a la liquidación de las sumas adeudadas al banco andes sindicado y que son de mi nuestro cargo, cuyo importe será completado conforme al artículo 10 de la ley de títulos de valores. Este pagaré, como ustedes ven, lo suscriben en blanco, ¿ok? No tiene datos, pero qué indica el artículo 10 de la ley de título valor que ya lo vimos en las primeras clases? Al momento de que se firma, tienen que pactarse las reglas de en qué momentos y cómo se van a llenar el pagar, ¿ok? Comprende el capital intereses compensatorios, intereses moratorios, comisiones, ¿no? Inclusive, indica acá, que, que incluye gastos notariales, judiciales, tributos y otros que Es decir, doctor, digo, el pagar debe estar completamente lleno. Eh, cuando lo presente, sí, para cobro. Aquí ponen el plazo. ¿Cuánto es el plazo? Un año desde que quede completado su, su importe. ¿Quién practica la liquidación? El banco. ¿no? El pagaré, en este caso, le pone la cláusula de no circulación, no es endosable. Las transferencias que se realicen solo surtirán efectos de la sesión de derechos o de procuración. El término procuración, ¿a qué se refiere, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa dar un documento en procuración? ¿Se acuerdan? Ari, ¿qué es un procurador? ¿Se acuerdan? ¿Qué, ¿Quién es el procurador? Desde el punto de vista es de del Estado. ¿no? Es el abogado designado por una resolución que va a defender los, los, los, los intereses de determinada institución estatal, regional o municipal. Entonces, cuando hablamos nosotros de procuración, respecto al PARE, lo pueden endosar solamente para cobranza judicial. ¿No? Para que cobre judicialmente. ¿No? Aquí, o sea, Sí, adelante. Pues una consulta? ¿Este tipo de pagaré está inmerso en algún tipo de impuesto por la cantidad? Impuesto. A ver, el, eh, revisemos la naturaleza. ¿Qué es un pagaré? Es un documento en el cual alguien promete pagar a otro, ¿correcto? Ya, entonces digamos, es una devolución. Una devolución. Entonces, si nosotros prestamos 10 y nos devuelven 10, ¿se ha generado alguna ganancia? No. ¿No? ¿Qué es lo que pagaría intereses? Los intereses, ¿si ¿sí son la ganancia o no? Ah, no. Cierto. Intereses, sí. Sí. intereses. digamos es ganancia. Claro, si es ganancia, entonces, ¿qué debería pagar tributo? Impuesto a la renta, los intereses. Entonces, ¿Qué es lo que va a conllevar a un hecho tributario? La generación de intereses. Entonces, esos intereses sí deben pagar impuesto a la renta. Ahora, eh, no olviden que en el caso de las empresas del sistema financiero, los bancos no pagan, están exonerados del impuesto a, las, a los intereses. Pero nosotros, los, los comunes y pobres mortales, sí tenemos que pagar impuesto a la renta si sí percibimos pues algún una mínima cantidad de interés. Estamos a efecto de, de, de alzar. Profesor Vega, adelante. Sí. Adelante, Vega, adelante. Señor Vega. Doctor, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, me escucha escuchó cortado. Sí. Ok. cortado. Muy bien, gracias. Okay, ya. Buenas noches. Sí, buenas. Este, doctor, mire, eh, tengo una consulta, ¿no? Yo he estado, he estado llevando un caso, ¿no? Gracias de verdad, a sus magistrales clases, he aprendido bastante, ¿no? Y a su vez, este quería hacerle dos preguntas. Primero, este, bueno, mi cliente me, me vino, me trajo ya una medida cautelar en forma de descripción. Y a su vez también ya había un proceso de ejecución. Entonces yo leyendo, no puliéndome, empapándome un más, poco más en el tema, leyendo la ley título-valores, el Código Procesal Civil, yo le dije, lo único que podríamos hacer es contradicción. Una contradicción, pero no podemos contradecir porque el pagaré ya, eh, evidentemente después este, está de acuerdo a ley. Ahora, eh, tenemos dos opciones, o pagamos o hacemos alguna contradicción, no, pero soy. sobre el mundo. Ya. Entonces, de, pero ¿qué pasó? Entonces optamos por, por la negociación, ¿no? conversamos con la persona, la encargada de la deuda, entonces nos dijo ya, del capital social que era 20 mil, se había pagado como, como 4 mil, entonces nos han dicho que paguemos 16 mil, justo el día de hoy se ha pagado. Ahora vamos a solicitar la carta de no adeudo, pero también yo le dije, este, ¿no es cierto? Compañero Mesa, tu compañero Mesa, tu Sí. Bueno, entonces... Ya, como yo le... Ya, doctor, como yo le iba diciendo, entonces, ¿qué pasó este? Ya, hemos negociado y quedó la deuda en 16 mil soles. Justo el día de hoy mi cliente la ha pagado. Entonces, yo le he dicho ya, ahora lo que tenemos que hacer primero es el levantamiento de la medida cautelar, ¿no? Eso lo tienen que hacer ellos. Pero supuestamente nos están cobrando los aranceles. Ahora, una pregunta, doctor, la primera consulta. Nos han dicho que paguemos los aranceles. Yo estaba leyendo la tabla de aranceles y en sí el, el, el tributo es 128. Es plausible que nos, o mejor dicho, es, es este, digamos, es, podríamos decir, ¿no? ¿Está bien que paguemos nosotros o tendrían que pagarlo ellos? ¿El levantamiento en registros públicos o la tasa judicial? En total nos están cobrando 350. Pero ahora, no sé cuánto cobrarán en registros públicos, porque cuando es un desistimiento de pretensión, entonces hay 128 soles. Entiendo que esos 350 están incluidos en, el, en lo que es este registro públicos, ¿no? Eh, no, mira, eh, en lo que su suele hacer, si tú has llegado a una transacción, eh, tu cliente es el que va a tener que correr con la tasa. ¿no? Porque ¿Quién es el interesado en, en concluir el proceso? Ustedes. ¿no? Entonces, el banco no va a asumir ningún costo. Así, el banco, caja, cualquier institución financiera va a decir, todos los gastos son que corresponden a ustedes. Entonces, quiere que nosotros necesitamos eh, o le alcanza la tasa o le, le facilito los fondos para eso. ¿no? Y aparte, registro, cuando te den los partes para registro público, también usted va a tener que abonar Salvo... La única excepción es que hayan surgido una transacción ¿no? extrajudicial y en esa transacción, sí, el banco se ha obligado a pagar algo. ¿no? Entonces, este, si no hay transacción y te han aceptado ya el pago de, de, de la deuda y tienes la constancia de la deuda, este, hay dos posibilidades. O ellos se desistan o simplemente si ellos no quieren eh, presentar el pago al juzgado, ¿no? Eh, pero lo ideal es que ellos lo hagan, porque después, si se oponen, el tema es como no hay una transacción suscrita, entonces este, puede ser que en algún momento no quieran cumplir su compromiso. ¿no? Entonces, este, en este caso, como le digo, el interés es del cliente, del cliente de la institución financiera, y le va a tener que corresponder a ustedes cerrar con eso, no hay de otro. Ya, doctor, perfecto, ya lo entendí. Ahora, mi segunda consulta, doctor. Una clienta mía a la cual le llevo su tema de alimentos, familia, todo eso, está, este, va a ser un préstamo. Bueno, yo la verdad con el tema de los pagarés he visto, ¿no? Pero ahorita ya que lo está explicando me queda más claro, ¿no? Ahora, yo le pregunto, doctor, ¿un pagaré si por decirlo, emito, lo emite mi, pues, ¿no? Lo hacemos con mi clienta, todo. Tiene, pesa más que una letra de cambio, es casi lo mismo. Pero porque estamos optando por la letra de cambio. Yo mira, yo la verdad tengo conocimiento en letras de cambio. ¿no? Porque he aprendido bastante, gracias a Dios. ¿no? Y lo demás lo sustento con internet. Pero yo quisiera saber, ¿no? Si quiero hacer un préstamo, ¿cuál tendría más peso? ¿Un pagaré, pero esos mismo, que te venden en el portal? Es el, es el mismo, el mismo pues, digamos, en un título, valores tienen el mismo peso como, como instrumento. La diferencia es que el, el, el pagaré, por ejemplo, te emite tú puedes programar pagos parciales en el texto de pagaré, lo que no te permite, por ejemplo, una letra. Una letra es o, o pagas completo o se considera pago parcial, pero ya hay un incumplimiento. Entonces, esa es la única diferencia. Después, sustancialmente, tiene el mismo valor. Ahora, en, en, desde el punto Doctor, de vista práctico... Entonces, si yo, por decir... De, de, eh, desde el punto de vista práctico, para completar la idea, es mucho más sencillo conseguir un formato de letra, que los formatos de pagaré no existen en la librería. Tendrías que prepararlos, ¿no? Entonces, y si te olvidas algún requisito, ¿no? Eh, después para la ejecución podría haber problema. Ya, doctor, entonces, usted me recomiendo, claro, ya, bueno, ya eso, lo es de pagaré ya. Ya, ya, pero yo podría especificar en la letra de cambio que también se podrían hacer pagos parciales. No. Después aceptar pagos parciales y consignar los pagos, pero no poner pagos parciales porque no es su naturaleza. Consignar los pagos nomás, ¿no? Es si, si te debe mil, 10, pago 1.000, pone ahí al reverso, pago mil, le da un recibo y queda pendiente nuevo. Puede ponerse en la letra, No hay problema. Allá, o sea... Perfecto, Entonces, le entiendo la idea, doctor. En la letra de cambio, cuando empiece a pagar el, cli el cliente, voy a ir poniendo atrás cada vez que pague, pagó tanto, pagó tanto. Eso es lo que dice consignar. Así es. Y le tienes un recibo. Pero, por eso, todo, todo felices. Ya, yo le emito un recibo por cada pago que haga. Así es. Perfecto, doctor. Gracias. Sí, ok. Don Walter, ¿tiene una pregunta? Sí, me quedó pendiente, profesor, de, por ejemplo, en el caso de que una persona quiera, pues haga ah, un pagaré, ¿no? Firme todo, pero ¿cómo la otra contraparte, la que está prestando, eh, especificaría para, un, para evitar un lavado de activos, por ejemplo? No tiene ingresos, pero está prestando dinero. O sea, ¿cómo, ya. ¿cómo sería? A ver, posible? a ver, a ver, a ver dígame. Eh, pongamos un ejemplo así concreto. Para poder ver, por ejemplo, una persona que no tenga ningún tipo de ingresos, pero con un pagaré, que tenga, pre, un prestamista en otras palabras. Ya. Ya, un prestamista, que esté prestando dinero, le firme pagaré, letras de cambio, pero, pero también puede ser este condenado como lavado de activos, porque si no genera, no tiene dónde genere dinero, ¿cómo está prestándolo, no?